Buenas, chicos. Estamos ya en el segundo mapa. Bueno, la continuación del último que hicimos del counter Y bueno, estamos con Lambi. Lambi, tira un tiro, por favor. ¡Hello! El <ríe> a su ritmo, el cabrón. Bueno, pues nada, le vamos a dar caña, ¿vale? Vamos, va. ¿Dónde? Aquí más, quita más. Agáchate, mira para la derecha. Te mira de cara hacia mí. Ahora chupa. Perro. No, no. Oh, oh, oh. Oh, oh. no. No No, esto tenemos que hacer ñam ñam la primera vez, hombre. ya oh, yeah, yeah. <risa> you know. sí Eh, mira. Yet, so sure. ¿Sabes, quién es este, no? ¿Sabes quién es este, no? ¿Sabes ¿Sí, quién es este, no? el El lobby. El And cabeza the... espermatozoide. Adelante el malvado, que está eh, ya la primera escena de la, de la, de la primera parte. Yes. Y cuando íbamos a coger la piedra, pues nos pilla. ¡Míralo! Pero... ¡Qué! Guapetán. Parece uno de Star Wars, pero bueno. ¿Sí, no? No, sí, sí. Yo soy... ¡Hostia! No, yo soy tu Tapper. I finally found you. ¿Ah? Crack, ¡Fiera! mastodonte ¡Mira! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! <risa> Se la han cargado. Sí, sí. Se ha rayado. pero yo la había matado yo, pero, o sea, una loca, me? no le demana que hasta que explota. ¿Está matado Paco? Ojo, lo ha drogado. Lo ha drogado. Cobre Nodi, no, no, Nodi. no, es un espermatozoide malo ahora. ¡Hala! Yeah, ¡Qué guapo, ¿no? Se ha encontrado otra fuente de energía. Así but... o no. ¡Mira! Yeah. Oh, oh. oh, oh. yeah, ¡Míralo! ¡No te has dado la a tu madre para comer! ¡Mira que ah, vale. ¡Qué cara me lleva! No ¡La diabetes! ¡Hostia! No voy, voy, voy, voy. ¡Hostia! Esto es Skyrim, ¿no? En plan, Full HD, 1080. Sí, es que que que como, como. Que ha corrido, ojo. Qué guapo, Nin. Ay, te saltando, sí. ¡Ah, ay! ay. Suerte que has dicho, si no, yo, para adelante. ¿Eh? ¿no? ¡Niam, niam! ¡Niam! <risas> vamos a coger la espada y nos vamos a liar ahí. You got it? Yeah. Eh, ¿Qué? ¿te ha dicho que hay que hacer? No he entendido nada. Eh, tú ponle que sí. Tú, tú, di, tú, di que sí. <ríe> tú di que sí, ¿cómo? I got this, don't worry. por Go. Go. Go. Ahí. Ahí. Oh, Hola, Olo, ¿no? <ríe> no sé qué ha dicho, pero bueno. Ahí, carre, carre en mí, carre no, en mí, please. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué me está... ¿Un largo, un largo? El largo, sí, el largo. <risa> en corta, en corta. Lol. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Hasta la música Han cambiado todo, eh. Este sí, no, no, no, que se, que se tenemos... la han corrado, se la han corrado. este está, está muy guapo. Sí, sí, sí. Ya sabéis, Para gente, si este ¿sí? no. podéis aportar otro mapa como estos, tengo un coleguilla, me ha dicho alguno. Y los vamos jugando, los vamos jugando. Lo que puedo, eh, también. Que si no... A ver, Manuel, esto hay que uy. Yo esto aquí... Sí, sí, por los pelos, por los pelos. Ahí va, cuidado, otro saltito. Otro sortico. Ahí va. Cuidado, que no... yo me he pegado aquí. ¿eh? No sé si saltito, pegado. saltito, suave, suave, si. Sí. ¿Tienes que bajar? No. No, por aquí, por aquí. Tú <risa> no lo hemos jugado, eh. Esta primera pero... vez vale que jugamos, que... pero. Y mira que no tengo vértigo, eh. Si tuviera vértigo, yo lo pasaría mal, eh. por aquí hago? Vente, vente. Espérate, que le cuesta. Si te pegas a la derecha, te... lo puedes hacer. Vale, mira, por. ¿Otro? ¿Otro? Qué guay, las no partículas no están guapas, eh. No, no, no Ay, La primera ha llegado, eh tío, soy manquísimo de cojones yo con lo maco que soy, y de, luego dónde se tiene que ir, ah, para adelante Mira, este de aquí, no, entre... no pasa esto aún Este de ahí se rompe ¿Cuál? ¿Se rompe ahora Este de aquí Pero si te estoy... Pero si ¿sí ha caído bien, he caído bien sí, Se va a 48 de ping ¿Y cómo salto ahí? No, solo te falta uno. Casi se cae. Madre mía. Ay. bajado, va, ya estamos. Espera, había otra parte. Sí, era? aquí tienes que saltar aquí. Eh, oh. Lo bueno es que no tienes daño por caer de aquí. ¿eh? Si no salía ya estaría <tose> muerto ya. No. Maybe I should check it out. I could definitely use this. Ya lo has cogido ya todo, no tengo que hacer nada. Sí, so Había cuatro monedas. Vale, vale. Yo he items por cierto y medio, pero evidentemente el chest. Aquí qué hay. Eh, aquí hay loop picks que no sé qué es. Picks es, es son las las de esto para abrir cerraduras. Ah, pues. No compartimos esto? No se puede elegir, ¿no? Tú cógelo ah, todo ya. Yeah. He, co he cogido una, coge dos tú. ¿Cómo se coge? A ver. El, lo eliges con el botón de con las flechas. Con la. con la A y la D. Y... A ver, sal, sal sal del chess. Sal del chess. Vale. Ahora Vale. Lockpicks, picks hay dos. ¿Y cómo lo cojo? Ah, vale. Nice. Da das al botón izquierdo y te lo pones en tu inventario. Vale. ¿Tienes todo ya? ¿Has cogido sí. todo? Sí. Vale, vamos a. Va. Vamos todos. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Se anima la cosita. Cinemática ahí, un cuchillo, ¿eh? Lo va a coger. No, eh? Manuel. Eh? Me voy a tatuar. ¡I love Ay, my no. mom! <ríe> ¡Oh, <No, no, no. ríe> su coño, su ¡Perro! Toma, 7 de vida, venga, eh, ya está, pato casica. Go. ¡Qué perro! ¡Qué susto me ha dado! Ma, ma, ma. Ay, madre mía que se suave el corazón. <ríe> yes! y se... No, no eh. y se me mea, hijo de <ríe> yo, yo, puta. <ríe> Toma ahí. Venga. Susto, Ahora, como los gatos. Como los gatos para limpiarse. <ríe> qué malo, tío. ¿Y esta? ¿La mochila esta? Venga, va vale. bien. Venga. Ahora que tengo aquí. A ah, tú y yo te vemos la misma cinemática, ¿puede es ser? Sí. Hay un hombre durmiendo ahí, Manuel. No me ha por detrás. No, una <risa> no me ha dado vida. <risa> ¿Qué? <risa> Qué buena idea. A 7 de vida contra dos pavos, claro que siempre. No, ahí, no espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Ah, por aquí, por aquí, por aquí, no, por aquí. Ah, <risa> mío. Míralo, se ha caído. ¡Ay! ¡Qué bueno, he cogido! Estoy muerto por tu culpa. Ah, ¡Ah! Me han pegado. Así. ¡No!